Ser Punch simplemente tuvo una época donde se dio a conocer por sus niveles Y no solo eso, porque ser Punch no demoraba mucho en hacer sus niveles Y eso lo hacía impresionante Y simplemente cada nivel que él iba creando iba mejorando poco a poco Y era magia pura para los que jugamos esos niveles en esos tiempos Nos sorprendía cada vez con sus niveles de 4, 5, 6, 7 estrellas, cada uno más épico que el otro. Y sin duda, Sir Punch es una de esas personas que seguiremos viendo como una leyenda para crear niveles y que aún en la 2.1 no nos deja de sorprender al crear niveles. Y sin duda, un mago de la creación de los niveles.